Este fue el video que detonó la tendencia de un misterio en el canal 5 Seguramente muchos de ustedes ya conocen este caso porque lo han visto en otros canales de YouTube Pero hoy aquí yo les voy a presentar cuál es la verdad y todo lo que deben de saber al respecto Mi nombre es Ola Castro comenzamos la verdad del misterio del canal 5 en la madrugada del primero de marzo miles de personas comenzaron a compartir el extraño video que fue borrado horas después y es aquí donde comenzaron los primeros datos que algunas personas ya habían recuperado de tiempo atrás lo que se sabe es que esto sucede por las madrugadas desde hace algunos meses Primero aparece el video extraño en Facebook y después se replica en su cuenta de Twitter. Pero no es todos los días como muchos creen. Quizá esto pase cada siete días aproximadamente. Todo comenzó con el caso de Selena Delgado, una de las tantas personas desaparecidas que salió en la sección del Canal 5 al servicio de la comunidad en los años 80 y que en la actualidad se ha convertido en una El Canal 5 Selena Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. A partir de ahí, comenzaron a surgir esporádicamente los videos que veremos a continuación con sus respectivas descripciones, según lo que he podido investigar. 1. A pesar de lo aterrador que se ve y de lo extraño que puede ser, en realidad solo es una edición del siguiente video donde, como veremos, no tiene nada de tétrico. Gary! Gary! 2. De este video no pude encontrar el original, pero nuevamente podemos ver que se trata de una edición haciéndolo aterrador. Este video a diferencia de los otros no está editado Simplemente es uno de los tantos videos que circulan por internet. Lo descargaron y subieron en una de esas tenebrosas noches. 4. Este video ya se había viralizado en Twitter tiempo atrás y corresponde a una composición finiaria, que son videos surrealistas con tendencia subliminal 5 nuevamente nos encontramos con un video finiario, que no hicieron ellos sino que descargaron de otro lugar. 6. Este es uno de los videos más repulsivos y extraños. Sin embargo, no pude encontrar su origen. Si alguien de ustedes lo vio en otro lado, avísenme en los comentarios. 7. Este video es originario del canal de YouTube Found the Tape, conocido como el clip 095. Video que causó polémica en foros rusos, los cuales ya hace algún tiempo trataron de descifrar si este tenía un mensaje oculto. 8 Este fue uno de los más perturbadores en lo personal, y aunque intenté ubicar cuál es el video original, hasta el momento no lo encontré. Me gustaría saber qué hay detrás de esta filmación. 9. Este, que es uno de los más extraños, tiene una historia más profunda, ya que quien vemos en pantalla es la Nureona, uno de los fantasmas tradicionales japoneses. Y aunque el video de verdad es psicodélico, en realidad se trata tan solo de un antiguo comercial de televisión japonés. 10. soy Johnny es mi en este caso no hay mucho misterio. Claramente notamos que se trató de una edición tratando de hacer este clip algo aterrador. 11. Y como ya todos sabemos, este fue el último video subido, igualmente una edición del original Lunchtime del canal de niños de Michael Rosen. Crunch, crunch, munch, munch, crunch, crunch, crunch. Pero aún seguimos con la incógnita de el para qué se subieron estos videos. Pues bien. Mi amigo Frank de Mérida, Yucatán, pudo entrevistar al administrador de las redes sociales de Canal 5. Yo les voy a dejar con lo que es la entrevista que está dentro de la página oficial de Canal 5 y me enseña que realmente él es uno de los administradores de dicha página de Canal 5. La primera pregunta que quiero que me contestes, mi estimado Cristian, es la siguiente. ¿Tienen algún objetivo...? ¿O por qué suben este tipo de videos tan perturba perturbadores? Eh? Se debe más que nada a un plan estratégico que está fijado para Canal 5. En resumen, eh, todos mis compañeros de trabajo y yo estuvimos analizando ciertas tendencias y optamos por ese tipo de publicaciones para aumentar el rating. Ya que desde hace unas semanas, desde que salió de nuevo la luz el caso de Selena Delgado, obviamente notamos que las personas tienen un morbo por lo desconocido y perturbador, por lo que genera mayor intriga a las personas. Entonces, entre más visitas, obviamente hay más rating y más dinero. Pero también mucha gente se quedó con la duda del por qué utilizar esos horarios. De 2 de la mañana a 7 de la mañana Del hecho de que lo suben a las 2 o 3 de la mañana Y lo borran a las 7 de la mañana Si, sí, de hecho es lo que Notamos desde hace unos Varios días Que se volvió tendencia en Twitter, en Facebook Y en Youtube Incluso ya varias personas Con alta popularidad Han estado hablando de los vídeos Que hemos estado subiendo Y bueno, más que nada les queremos agradecer Ya que nos está generando publicidad Y es lo que queríamos obtener y en respecto a tu pregunta de los horarios, más que nada era para generar mayor mayor temor y curiosidad a los usuarios de internet, ya que esas horas son consideradas un poco tenebrosas o perturbadoras para ellos. A partir de aquí, el chico me manda... Este audio que, pues no sé, lo distorsiona o le mete esos efectos que le ponen para distorsionar audios. Pero escuchen lo que lo que me mandó después de este audio. Probablemente no dice nada, probablemente simplemente me quiso demostrar que, pues él básicamente tiene la experiencia, tiene el conocimiento, tiene las herramientas para poder editar eh, los videos que ustedes ven en sus páginas eh, oficiales de Canal 5 como el video que pues básicamente los hizo tendencia. Después me manda esta imagen, me manda esta imagen que realmente no tengo ni idea si hay algo ahí que yo no veo. O alguno de ustedes ve algo. Yo realmente no veo nada. Simplemente veo muchos números. Eh, digo números 1 y muchos ceros. no No sé si hay algún mensaje oculto aquí. No lo sé. Y en la parte de abajo me manda. Pues como que un tipo clave morse. Porque estuve preguntando en mis redes sociales. Y me dijeron que eran. Claves Morse es lo que me estaba escribiendo aquí No sé qué es lo que dice ahí Si alguien de ustedes me puede ayudar a este, pues a descifrarlo Estaría bastante interesante saber qué es lo que el chico nos dice ¿no? Eh, a ver, una tercera pregunta que también la gente pues, quiere respuestas ¿Por qué los borran y no dan ningún tipo de explicación al respecto? Simplemente desaparecen y vuelven a aparecer hasta la madrugada Pero no dan ninguna explicación ¿Por qué? Aquí el chico ya no me responde, simplemente me vuelve a responder con una clave morse, no sé si es un mensajito pequeño el que me dejó escrito ahí, eh, no le, la verdad no lo entendí, eh, yo aquí le cuestiono el por qué no me responde y él me dice aquí está la respuesta, solo necesitas verlo de distintas formas, todo tiene solución y logró obtener las respuestas que todos buscaban. Agradezcámosle a Frank el que haya podido ayudar a conocer la verdad, suscribiéndose a su canal que dejaré en la descripción de este video. Sí. Ahora ya saben la verdad del misterio del canal 5. Seguramente van a seguir subiendo este tipo de videos porque era lo que querían llamar nuestra atención. Mientras tanto, ustedes compartan en todas sus redes sociales este video de la verdad y envíenselo a todas aquellas personas que se habían espantado por este extraño video. Recuerden que si hay algún caso, tema, algo que se vuelva viral en internet y no sepan qué es, suscríbanse a este canal para que conozcan la verdad. Mi nombre es Oxlack Castro y nos vemos en un nuevo caso por resolver. Hola, soy Oxlack el investigador y los invito a que sigan mi nueva serie por History Channel en donde me acompañarán en busca de los misterios del mundo. Los viajes de Oxlack solo como History.